Nos ponemos al día, vídeo largo, 3 horas 25 de tarjeta, <risa> tranquilas, tranquilo y tranquila, ¿vale? Por un lado, decir, que estoy un poco hecho polvo porque me operaron de, después de Terra Negra, que fue el 24 de noviembre, el 25, me operaron de la hernia famosa que llevaba un año y pico en lista de espera. Entonces, os muestro, no, no la cicatriz porque no se ve, porque la tengo tapada en este caso, pero vamos, es un, un poco un invento mío, porque no tenía en gasas para reponerme la, la, la original, y lo tengo un poco hinchado, y lo tenía rojo ayer, hoy está mejor, hoy no está rojo, o sea que razonablemente se nos va a pasar un poco la infección, pero tiene infección, igual, porque no te da antibióticos, se te infecta, y bueno, mientras no pase de 38, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces claro, estaba en 37,8, estamos en el límite, pero bueno, y así vamos, así que de momento tengo ahí eh, cinco grapas, y ya está, a ver cómo cómo evoluciona el tema. El día 3, estamos a día 29, noviembre, viernes. El día 3 me quitan los puntos, ¿vale? Y ahí ya habrá menos reacción, porque yo creo que la propia grapa hace reacción, que es metálica, yo creo que no es un material limpio, limpio, limpio, antialérgico, y pica, ¿sabes? Pica un poco, bueno. Puestos al día, si ahora veis, exacto, que, que los vídeos, o sea, no los vídeos, vídeos tampoco voy a hacer vídeos corriendo, porque si no corro pero que veis que el estraba está quieto es eh, porque estoy quieto realmente, está el estraba quieto porque estoy quieto, <risa> porque no puedo correr, por lo menos el médico me ha dicho, el cirujano está hasta, hasta el día 3 de momento sin hacer deporte, entonces cuando nos quiten las grapas, los puntos estos, pues eh, volveremos a preguntar, a ver si me dice, ah, pues mira, puedes caminar o puedes hacer este tipo de actividad, ¿O, ¿vale? Le preguntaré si por ejemplo puedo hacer, eh, si puedo hacer rodillo, ¿vale? Pregunta, ¿puedo hacer rodillo en bicicleta? Por ejemplo, en casa, que ahí no hay, no hay, no hay saltos, ¿eh? No hay saltos porque no... Me pues, diga, bueno, metes saltos para arriba y para abajo, o algo, ¿sabes? Que, que no tiene botes, para que no... En fin, y ya está. Bueno. ¿eh? ¿Qué más? Tenemos un montón de lío, ¿eh? Bueno, bueno, pues el tema... El tema tiene guasa, tiene guasa. Hay que tomárselo como filosofía, hay que tomárselo como... De cachondeo, ¿eh? De cachondeo. Por un lado no quería hacer vídeo, por otro lado sí quiero hacer vídeo, porque la palabra es me jode, eh, y ya no voy a decir más tacos, ¿eh? Esto sea un poco elegante el vídeo. Eh, pero bueno, creo que, que la gente ha de saber cómo funciona el tema y, y cómo pueden salirse, digamos, o qué posibilidades tienen, en caso que les pase lo mismo que me ha pasado a mí, y ya está, no, no hay mucho más, eh, además debo una explicación a la gente, porque ya, pues mira, un compañero corredor que estaba dice, hostia, dice que no se ven ve tus directos, digo, ya, ya, es que los he eliminado todos, así de claro, es que los he eliminado todos, ¿eh? así de duro, eh, y hostia, tal, digo, ya, pero le explico un poco la situación, y dice, vale, vale, lo entiendo. ¿Vale? Entonces, pues un compañero que, que a lo mejor está aburrido y dice, hostia, pues tengo un rato libre, no tengo nada que hacer, pues veo un directo. Y como hay total, pues es verdad que tengo directos que solo estaba hablando yo, pero hay directos que estaba hablando más gente. Son más entretenidos que si yo estoy ahí machacando, ¿vale? Así que, a ver, vamos a revisar que la cámara esté grabando, que no estemos aquí haciendo el tonto. Ah, graba. No me puedo mover muy fuerte, ¿eh? porque pues tengo los puntos estos que tiran, ¿eh? Bueno, el caso. Eh, estamos a 29, ¿vale? Pues el día 27, la situación es la siguiente. El día 27 de noviembre, hace dos días, eh, hay un canal en YouTube que me pone un strike, o una falta, una falta, vamos a decir, ¿vale? Me hace una denuncia, digamos, eh, a mi canal, ¿vale? Desde su canal, ¿vale? Yo veo la notificación el día 28 al día siguiente, porque coincide que en ese momento, pues no, además estando operado toda la hostia, pues no estoy mucho yo por YouTube. Eh, y veo eso, que tengo una notificación de una falta de tres posibles, de tres máximas que me admite youtube youtuber, una falta y, y que me han eliminado eh, un vídeo, vale un directo, que el directo posiblemente podía durar unas dos o tres horas, aproximadamente los directos ya sabéis que desde dos horas hasta cinco horas o seis, al máximo, pero mínimo dos horas. ¿vale? Eh, bueno, pues hay un directo del año 2017, cada terrorito, del año 2017. Esto es importante recalcarlo. El directo es del año 2017. Vale. Yo empecé con los directos en el 2016. ¿Vale? Hasta ahí, vale. De acuerdo. Se han hecho unos 510 directos. 510. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues me encuentro eh, una falta por infracción de derechos de autor, en las que un canal de YouTube eh, me ha puesto una denuncia por haber puesto en ese directo, ojo, que dura a lo mejor tres horas, que no lo sé porque lo ha eliminado YouTube, por gracias a ellos, muchas gracias, ¿vale? eh, YouTube lo ha eliminado sin preguntarme, claro, nadie me ha escrito, lo eliminan directamente y te eliminan tu vídeo, que también es mi vídeo, y como en ese directo aparecía durante un minuto, y no sé si 19 segundos o algo así, un minuto y 19 segundos de un directo que puede durar tres horas, aparecía un vídeo de ese canal en particular de YouTube, pues, me han puesto una falta y me han eliminado el vídeo completo, sin preguntarme. Y además de regalo, me cogen, y atención, ¿eh? Me inhabilitan los directos. Por lo tanto, yo no puedo hacer ningún directo. Bloqueados los directos. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, un par de meses, ¿vale? Pasado ya del año que viene. Ahí vamos de regalo. Eso de gratis. De gratis, ¿vale? Eh, bueno, pues eso porque a alguien, entonces, bueno, total, yo cojo esa página, que no le quiero hacer ningún tipo de publicidad, como ya le he dicho, no te preocupes, que no te voy a hacer ningún tipo de, de publicidad, porque yo antes había hecho la publicidad de buena fe, pero ahora ya no la voy a hacer, lógicamente, así que no voy a hacer ningún tipo de publicidad, porque no la quieren mi publicidad, <ríe> que era gratis, colegas, que era gratis, de 2016 le he estado haciendo publicidad en 510 directos, pues a lo mejor he pasado yo que sin 100 o 200 mínimo, a lo mejor es más, he pasado por su página de YouTube, por su canal de YouTube, y les he hecho publicidad, les he compartido vídeos, y así me lo pagan. Un minuto y 19 segundos o algo así, de infracción de que pasé por su canal, en un directo que a lo mejor duraba 3 horas, gracias. Entonces cogen, me eliminan el directo, que puede durar 3 horas, que también es mío, que eso nadie oye, es que has pasado por mi vídeo un minuto. Es que durante un minuto has pasado por mi vídeo, visualizándolo en el canal tuyo. Es decir, yo no he descargado un vídeo y lo he subido a mi canal. Yo he estado en un, directo, en un streaming en directo real y alguien me dijo, oye, mira, que hay un vídeo ta, ta, tal. Ah, vale, venga, vamos a verlo. Y lo compartimos con toda la gente. Lo visionamos un momento y automáticamente lo normal es que yo lo ponga en el chat para que la gente lo vea directamente en el canal, a tiempo, digamos, con calidad. Porque yo en el directo, cuando yo pongo a alguien un, un, un vídeo, pues ya sabes que se ve como a corte, no se ve bien. Entonces siempre ponemos enlace para que la gente pueda ver el vídeo realmente en el canal, de, lógicamente en el canal del autor. ¿Vale? Es decir, que realmente yo no he descargado ningún vídeo de nadie y lo he subido a mi canal. Ni siquiera en un minuto, sino que yo simplemente he estado emitiendo en directo, me he pasado por ese canal le he dado a reproducir y se ha visto durante mi directo, ¿eh? y por lo que yo recuerdo, y lo habitual, seguro que lo habré compartido en el enlace para que la gente lo pueda ver directamente y le den más visualizaciones todavía que la que yo le he dado a ese canal, porque en ese canal ya le da una visualización viéndolo, ¿no? y todos los, todos los oyentes o las personas que vean ese directo en un futuro, pues lógicamente eh, tendrá una propaganda, pero al final ven ese canal, de alguna manera le estás promocionando ese canal, de gratis, claro. Bueno, pues, esto ha sido así. Total, que me encuentro la notificación esa, bloqueado los directos, el vídeo eliminado, y me encuentro que eso, me dice YouTube, que es la primera falta de tres. Si me hacen tres, me inhabilitan el canal. Perfecto, guay. Empiezo a pensar, vale, ¿está el este canal? ¿Cuántos vídeos tengo yo posibles de este canal que haya visualizado algún vídeo de ellos en algún momento, en algún directo mío? ¿Vale? Y digo, hostia, pues tengo la hostia. En cualquier directo pueda haber pasado que me haya pasado por su canal. Porque lo haces de buena fe. De buena fe, lógicamente. Porque, porque alguien te pregunta de algo, pues mira, mírate este canal que aquí explican esto. De este modelo o de lo que sea. Con toda la mejor fe, pero bueno. Bueno, pues total. Eh... Michi, ¿qué pasa? Eh, que me pierdo. Mm... Ya me estoy perdiendo. Bueno. Eh... Ay, ¿Por dónde iba? A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Qué Vale, vale. Ah, que coja el... uy, ¿Y qué haces allí? Claire, bájate. Es que es una pequeña y, bueno, mientras vaya tranquila, sí, pero si sube al tejado y hay altura. No me pero Claire, bueno. Si no haré un corte, haré un corte en el vídeo y ya está hasta que coja otra vez el hilo. Bueno, el caso que esta página, este canal, para que sepáis cuál es, y yo no quiero hacer publicidad porque tampoco la quiero, eh, es eh, un canal que se parece al canal de Mayayo. Que desde aquí mandamos un gran abrazo a Mayayo, que es un tío ahí, muy buena persona, por lo que yo veo y gente que lo ha conocido en alguna carrera que han coincidido con él, se ve muy buena persona. Aquí mando un abrazo, pero es un canal que se parece, se parece en el, en el estilo de los vídeos que sacan y tal, en un canal que se parece al estilo de Mayayo. ¿vale? Diremos eso, y ya está, nada más, porque no queremos hacerle publicidad, porque tampoco la quieren. Y, y bueno, pues el resultado es ese, entonces, ah, vale, ya está, ya he cogido el Esos 510 vídeos que yo tenía de directos, yo digo, pues más o menos, en un porcentaje altísimo, hay muchas probabilidades de que yo tenga vídeos de, este, de este canal, pues cada día pasa un momento. Incluso habrá días directos que a lo mejor me he pasado tres o cuatro, tres o cuatro ocasiones a tres o cuatro vídeos diferentes de este canal. Así que digo, Dios, digo, y me han puesto un strike, digo, me pueden poner 300 strikes directamente con que hagan, pum, pum, pum, 300 coincidencias en el software de revisión que tiene YouTube. Y hostia, voy ¿me a meter como 300 strikes. Digo, si con tres te inhabilitan el canal... Digo, la hemos cagado. Total, digo, bueno, voy a contactar con los, con los del canal porque ellos sí que no han contactado conmigo. Ellos directamente han denunciado. No han contactado conmigo. Es un detalle feo, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo ante ver que tenía la posibilidad de que... Digo, hostia, se han cogido un vídeo. Me han revisado un vídeo de 2017. Y yo empecé con los directos en el 2016. Y en el 2019 estábamos con los directos todavía ahora no se están haciendo y ahora no se puede hacer porque está bloqueado claro pero digo pues cuántos destrais me pueden meter ya no digo otra gente porque a muchísima gente le he compartido vídeos gente que entra mira que tengo de la carrera pum y lo ponemos miles miles no ciento miles de vídeos que he compartido de gente y no los he pasado bien durante los directos y viendo tonterías y viendo cosas vale pues eh, pues imagínate no pues de ese canal pues yo qué no sé yo digo, 300 strikes si querían, en un momento me podían 300 strikes Total, conclusión, digo, bueno, pues vamos a curarnos en salud, digo, porque lo que no quiero es que me bloqueen el canal. Que YouTube me bloquee el canal, me lo invite me cierra la cuenta, ¿no? El canal. Así que digo, bueno, pues con todo el dolor de mi corazón, eliminamos los directos. Y eliminado todos los directos. Todos, todos, todos. Y luego, como he pensado, que digo, hombre, hay que ser un poco corteses y eh, preguntarle a la página, que ellos no han sido corteses, ahora lo diré, y digo, bueno, vamos a escribirle a este canal y vamos a preguntarle por qué razón me has eliminado un vídeo mío, mío, a través de YouTube, que lo ha eliminado YouTube, pero porque tú le has dado a denunciar, ¿vale? ¿Por qué me has eliminado un vídeo mío de tres horas, por ejemplo, cuando tu vídeo tenía un minuto? ¿Vale? Solo lo había visualizado un minuto. Por lo tanto, tú me escribes, fíjate qué sencillo era, me escribes, Ángel, <ríe> es que es sencillo, tengo ahí el correo, el correo entrenamientosrt3, arroba gemel.com, el correo que todo el mundo, Dios, lo conoce, ¿vale? Me escribes, Ángel, ese vídeo elimina el tramo qué tal, llego yo, me lo descargo, como me ha pasado en alguna ocasión con alguna cosa de copyright, de alguna música o de alguna película o algo que ha coincidido y me ha llegado el aviso, y lo que hemos hecho, ¿qué hemos hecho? hemos descargado el directo porque me ha dicho que había una infracción o lo que sea hemos descargado el directo, lo he, he quitado el tramo que tenía esa infracción he vuelto a montar el vídeo y lo he vuelto a subir y todos amigos, y todos felices ¿vale? era sencillo, por un minuto y algo de ese canal que estaba me han fastidiado me han eliminado un vídeo de tres a mí no me fastidia eso ah, no pasa nada no pasa nada bueno, pues era sencillo, escribirme. Mi correo está por todas las partes. Me escribes a Facebook. Un, un mensaje en el canal de YouTube. Me escribes por donde sea. No me conocéis, por favor. Llevamos, llevo haciendo publicidad de 2016. De gratis. A ti y a miles, a, a cientos de YouTubes y de canales. No me conocéis, coño. Si empecemos casi a la vez en el YouTube. Yo empecé en 2013 y ellos a lo mejor empezaron en 2012... No creo que estaba mucho antes. Y era un canal chiquitín, chiquitín, chiquitín. Mucho más pequeño que soy yo ahora. Cuando estaba yo promocionándole. Seguramente en el 2017. Ese vídeo que me dice. Seguramente su canal era más pequeño que el mío ahora. ¿Vale? Seguramente. Probablemente por ahí andaría. ¿vale? O sea que... Bueno. Total. Que el caso es que he tenido que eliminar todos los directos. Tal. Pero bueno. Yo les escribí mente, solicite hablar por teléfono, que yo creo que es lógico. Hablar por teléfono con la persona porque creo que ellos son pues, varios, ¿no? Supongo, no sé quién es el dueño del canal, pero supongo que son varios y uno será el dueño oficial, claro, y solicite hablar, pues no con tal o cual, sino ponme, dame un teléfono para hablar con la persona que ha hecho el strike que me ha denunciado para preguntarle exactamente por qué me habéis denunciado. O sea, ¿por qué? Porque yo no he hecho no me he descargado tu vídeo y lo he subido en un vídeo mío, simplemente lo he visualizado un momento para comentarlo. De hecho, te he dado una publicidad gratis, ¿vale? Bueno, pues la explicación fue que no tenían teléfono, que fue, no tenemos teléfono de empresa. Bueno, me da igual, me puedes dar un teléfono de, de el tuyo, pero bueno, da igual, no tenemos teléfono de empresa. Digo, bueno, pues escribimos por mail Escribimos por email, y sí, muy agradable, muy cortés, eh, pues eso, eh, que el motivo de haberme hecho el, el strike es porque tienen una persona, un chico, la contestación fue tenemos un chico dedicado, eh, no me acuerdo si puso en exclusiva, dedicado a eso, dedicado a eso, a revisar periódicamente los vídeos que hay en internet, digamos, que tienen contenido nuestro, esa fue la explicación, puede variar alguna palabra, y eh, va denunciando, las palabras son eso, y pone denuncia digamos, los canales que usan el, usan vídeos suyos, ¿vale? ¿vale? Y ya está. Y eh, los canales que no le han pedido permiso, exacto, dice, los canales que no nos han pedido permiso expresamente, pues, eh, pues eso, representa que este chico lo va denunciando. Eh, digamos, una persona encargada de eso, de revisar internet y e ir denunciando los canales que en algún momento han visualizado o han puesto algún vídeo que... Algún, Supongo que algún tramo, no sé cómo lo hacen ¿vale? ¿Qué, qué baremos hacen vale? Y ya está. Entonces, como no pude hablar con el chico, pues bueno, yo hablé con, con la persona que se puso en el, en el email y ya está. Y le comenté eso, que digo, yo siempre he hecho eh, los vídeos, de, coño, es que toda la vida he subido, eh, o sea, he hecho directos y me ha pasado por este, por vuestra canal de buena fe, os he dado publicidad, no he hablado mal de vosotros en ningún momento, no me he reído de vosotros, que no he hecho nada, no he hecho nada malo. Y entonces la contestación fue, bueno, es que, eh, de hecho, como además que dije, digo, de hecho, normalmente yo nombro, eh, lógicamente, tú lo hago mira el canal de tal, y tú nombras el nombre del canal, y lo enlazas y tal. Y entonces me dijo, bueno, es que es posible que no sea suficiente con nombrar el canal, eh, digamos, con, con nombrar el canal. Vale, pues no es sé suficiente. en pocas palabras, eso, que el chico se dedica a eso, y que, bueno, que, que había, eh, como dijo, que había eh, ciertas, eh, ciertos lugares donde no les interesaba estar, y otros que sí, y que querían poder decidir ellos dónde podían estar, o dónde, dónde querían estar, digamos, que alguien, dónde permitir, dónde alguien les puede compartir un vídeo, o, o visualizar un vídeo, ¿no? o digamos, usar sus vídeos, y dónde no me parece perfecto pero como he dicho, me podíais haber avisado <risa> es que era sencillo tú me avisas, Ángel tengo un vídeo tuyo que me da por culo que esté ahí un trozo de vídeo mío de un minuto me da por culo que esté Ángel, que elimínamelo y yo te lo elimino pero no, ellos fueron directos así que, bueno, simplemente es eso fueron directos, me metieron en el strike uno de tres, a las tres te te podría cerrar youtube la cuenta, el, el canal Así que, conclusión, pues menos mal, menos mal que se me ocurrió eliminar todos los vídeos de directo donde hubiera posibilidades de que estuviera visualizado algún momento algún vídeo suyo, porque ya digo, puede haber 500 vídeos suyos coincidido de que visualizados a algunos segundos cuando se los he promocionado <risa> sin querer, ¿no? Eh, así que, por eso no hay directos en YouTube, en mi canal, por eso los directos han desaparecido, porque no puedo... Eh, visualizarme yo directamente 510 directos uno a uno durante 3 horas o algo así, eliminar el tramo justo donde pueda estar ese canal y, y quitar y editar ese vídeo y volver a subirlo, no puedo, eso es una locura, eh, así que para curarnos de salud pues, hemos eliminado todos los directos y hasta, me dijeron, bueno, si nos pones eh, si nos haces una reclamación o algo así en pocas palabras eh, si yo hago una contraimpugnación de ese vídeo que ellos me han eliminado que me lo aceptaría y les pregunté si digo vale digo, es decir si yo hago una eh, cómo era no me acuerdo es pues, bueno es como que tú dices que estás en contra Digo, vosotros seguro que me aceptáis la reclamación, seguro, como digo, te lo voy a, me la confirmáis. Entonces me dijo que bueno, en principio parecía que sí, pero que no conocía el método, no conocía eh, cómo se hacía eso. Entonces la conclusión, digo, claro, si yo hago una contraimpugnación y resulta que el que se va a poner va a ser el otro, el que me ha hecho el, el, el, la denuncia a saco a muerte, que está contratado para eso, para denunciar todos los canales que ponen en algún momento algún vídeo de ellos... Pues, conclusión, digo, bueno, es bastante arriesgado hacer una contraimpugnación si resulta que el que el que está al mando no eres tú, sino que es el otro chico, ¿vale?, el que está manejando el tema. Así que la conclusión que, como le dije, eh, esto ellos lo saben, eh, o sea, no estoy mintiendo en nada, esto lo saben que es totalmente cierto. Eh, pues lo que le dije, digo, mira, lo vamos a dejar así, digo porque el vídeo ya está jodido, el vídeo ya me lo habéis eliminado, el vídeo ese de del momento que sale vuestro vídeo durante un minuto y unos segundos, ya me habéis eliminado ese directo y yo ya tengo eliminados todos los otros. Porque, como le he dicho, dice, ah, y los otros, ¿para qué los eliminas? Digo, pues porque, como le he dicho, ¿para qué los elimino los otros? Pues porque yo no sé si el chico que tenéis contratado me va a meter 300 strikes en un momento, al día siguiente. Así de sencillo. Entonces, eh, bueno, hemos hecho lo correcto. Eh, y ahora simplemente explicamos esta situación para que la gente lo tenga en cuenta, no los nombramos a ellos, para no hacerles mala publicidad, ni buena, ni mala, ni buena, ¿vale? Y... Y ya está, nos mantenemos neutros y que la gente sepa eso. Eh, de todas maneras, hay que decir, primero, que yo porque no tengo tiempo y no me quiero liar, pero realmente si a ti te ponen una falta de esas, pa'lante. Tú le dices, pues, no. Te pone una falta tal y dices, no. ¿Por qué? Tú le metes la contraimpugnación. Yo me consejo, contraimpugnación. ¿Vale? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque a ti, si tú no has bajado el vídeo de ellos, como es el caso, yo no me he descargado su vídeo y lo he vuelto a subir metido en un vídeo mío, sino que ha sido que yo lo he visualizado a través de su canal en YouTube. No lo he descargado en ningún momento ni lo he subido en ningún momento. ¿Vale? Simplemente lo he visualizado en un directo desde su página, desde su canal de YouTube en ese tiempo a tiempo real, en ese momento si tú lo has hecho de buena fe y tal, hay una norma que dice YouTube que es que tú puedes parodiar, criticar incluso, o eh, comentar un vídeo de otra persona, de otro canal, y podría ser legítimo. Entonces yo digo, si tú tienes tiempo y quieres liarte la mano a la cabeza, que te meten un tal, yo, mi consejo, te meten un tal y muchos canales pasará que le han metido ese, yo haría una contraimpugnación, le digo yo no me quiero liar, ya se me han jodido todos los vídeos, ya no voy a recuperar esos vídeos, porque eso no se puede recuperar, no me sirve de nada, pero yo haría una contraimpugnación y diría venga, vamos al juicio. Y cuando el juez vea que realmente tú has hecho de buena fe, en un directo que dura tres horas, vea al juez que solo has pasado un minuto por el canal de estas personas, solo has pasado un minuto. Y encima, se lo has enlazado, se lo has promocionado, has hablado bien, no has hablado bien, mal del canal en ningún momento. Cuando vea eso, el juez va a decir, vale, y encima a mí me han jodido, que me han inhabilitado en los directos, el juez dirá, vamos a ver qué daño te hemos hecho. O sea, qué daño le he hecho yo a ese canal por haber visualizado durante un directo un minuto de sus, de sus vídeos, un minuto de un vídeo de ellos. Qué daño le he hecho, y en cambio, qué daño me han hecho ellos. Que me han eliminado, me han eliminado un vídeo de tres horas mío, y me han inhabilitado los directos para varios meses. Así que yo diría, echarle, ya digo yo, no tengo problemas Si quiero hacer directos, para eso tengo un mundo strike Ahí los puedo hacer, ¿vale? Pero ahí queda el aviso para todos, que lo sepáis, y ya está. ¿Problema que hay? Pues que eh, que YouTube, pues claro, si a ti, te, por ejemplo, te meten un strike, eh y te meten luego otro al poco día o tal y cual, eso no caduca hasta que pasan bastantes meses, como los puntos del carnet de, de coche, pero en vez de ser que pierdes puntos, es que ganas puntos, ¿vale? Entonces, tú, cuando acumulas tres YouTube, supongo que te preguntaría o tal, o te inhabilitaría durante un periodo de tiempo, no lo sé, supongo, ¿eh? No creo que, el, que YouTube elimine una cuenta así como así, no creo, debe ser, jodido, debe ser complicado que YouTube te elimine la cuenta, te elimine, muy difícil Tienes que ser muy, muy sanguinario en tus vídeos o las cosas que hagas para que te lo hagas. Eh, entonces yo eh, me imagino que YouTube pues te haría eso, unos avisos, una habilitación y tal. Y luego hay otra cosa eh, que hay buena, es que YouTube ya dice que el tema este de la revisión de derechos de autor no se puede usar eh, a discreción. Es decir, que si ahora llega a ese canal y dice, ah, pues como yo tengo 100 vídeos que coinciden que 100, 100 vídeos tuyos tienen en algún momento algo, algo de mi canal, ¿vale? aunque sea de buena fe comentándolo tal, y publicitándolo de forma gratuita, YouTube los frena los frena y no les permite meter 300 extraes directamente, o 100 extraes directamente, porque YouTube ya sabe que no puedes pasarte, ¿vale? De, de decir, no puedes ir con cla cla a joder a, a otros canales, ¿no? y ya está, así que, bueno, ya digo, yo creo que eso. sorpresa, que bueno, también es verdad que si tú quieres asegurarte eh, de que no tiene, pues eso es mejor, que bueno, si te hace un strike de tal canal, pues mira, yo he eliminado los vídeos y ahora lo bueno, lo bueno y lo malo, lo malo, que yo tengo los vídeos eliminados, eh, lo bueno, que ya no van a tener ninguna visualización gracias a mí, eso es muy bueno, es decir, cuando las personas, esos 510 vídeos que hay en YouTube, que de vez en cuando pasaban por los directos, de vez en cuando alguien pasaba, y veía algo de, esa, de ese canal, lógicamente le estaba haciendo una publicidad en diferido al cabo de los años, ¿no? Pues ahora esa publicidad ya no estará. Por lo tanto, estarán muy contentos de que ya no les haga publicidad. Así que, así ha quedado el tema. Así que, cuando esté un poquito mejor de la cicatriz, pues ya digo, de, a ver si el, el día 3 me quitan los puntos, pues a ver, yo, ya os diré lo que me van diciendo. Si puedo hacer, aunque sea... Ya os preguntaré, digo, ¿puedo hacer en una bici quieto, sin impacto mover las piernas, porque total la cicatriz está en medio de la barriga, en el abdominal, no está en las ingles ni en los movimientos de piernas, y a ver qué me dicen, ¿vale? Si me dicen qué tal, pues ahí iremos adelante ya empezando a movernos un poquito. Y ya está. Por otro lado, decir que este sábado, mañana, digo, no sé si voy a llegar con, con las operaciones, estaría un poco fastidiado, pero bueno, espero que pueda ir, pues eh, me reúno de nuevo con mis compañeros del colegio. Eh, ya nos reunimos cuando hicimos 25 años del cole, Tú cuentas que cuando salimos del cole, pues teníamos unos 13, ¿no?, EGB, y, y nos reunimos al cabo de 25 años, es decir, teníamos, pues, 38, 40, ¿no?, años, todos. Y, y me parece que luego nos volvimos a juntar otra vez, nos reunimos una vez, luego creo que nos volvimos a juntar otra vez, y ahora es la tercera, segunda, la tercera, ¿vale?, que nos juntamos de nuevo ya todos con 51 tacos, entonces, el cole, pero bueno, estará bien, y ya digo, quería, ya digo, a pesar de no encontrarme muy bien por el tema este, pero bueno, mañana por la, por la noche hemos quedado en un sitio y nos veremos, pues a lo mejor, 30 alumnos, ¿no? De, de, además de la Academia LIS de Moncada, fantástico, la Academia LIS de Moncada, eh, que es donde yo iba al colegio, ¿vale?, a EGB, y, y nos veremos ahí, pasaremos un buen rato y nos veremos, y como decimos, ya no estamos para tonterías, y con 51 años tenemos que... tenemos que vernos. Porque si no, con el tiempo... Yo o cualquiera faltamos, es así con el tiempo, así que, que está bien que con 51 años lo veamos todos, porque nunca saben lo que nos va a deparar el destino. Ah, hasta luego compañeros.